Chavia. Chavia. Se acabó, el cocodrilo ha ganado, he perdido el libro, mi hija, mi Shadia, nos lo ha arrebatado todo. Pagará por esto, él y los que le sirven. Nada me devolverá, Shadia. No. Pero por lo menos vas a disfrutar de la venganza. Y yo también. Eso espero. Haré lo que pueda para ayudarte, hermano. ¿Te ha dicho Genut algo de esto? Ha dicho que había otros hombres con los soldados. Eran guerreros enormes. Uno era pelirrojo. ¿Bandidos? ¿Soldados? ¿Soldados? Creo que eran gladiadores de la arena de Crocodilopolis. Parece que ese monstruo tiene luchadores a sus órdenes. Encontraré a ese monstruo, amigo. Y morirá.